Este es un proyecto para poder usar todas las funciones estándar de la API de Windows sin necesidad de usar librerías normales de ensamblador, sino que simplemente llamarlas sabiendo qué parámetros usa cada función la intención simplemente es hacer un esqueleto de ensamblador en NAS en NAS en NASM y simplemente importar todas las funciones de DLL que anteriormente hemos obtenido con pdump para que esté la API entera disponible al mismo tiempo sin necesidad de incluir absolutamente nada más ya con este esqueleto tenemos la base para refinar los importes cada vez más hasta que simplemente necesitemos agregar nuestro propio código y variables para poder hacer cualquier programa usando la API de Windows usando únicamente ensamblador Y aquí se puede ver que en el programa ya ensamblado, la tabla de importes se ve, no se ve diferente a la de un programa que compilaríamos, por ejemplo, con Visual Studio. No se nota ninguna diferencia a simple vista. a es posible que tengamos que investigar si hay algunas funciones que solo podamos importar en el código mientras corremos en vez de por importes para también hacer una parte del código que simplemente agregue todas esas funciones automáticamente como para inicializar el programa y para que esas funciones estén normalmente accesibles como el resto de las que ¿Importamos con tabla de importes? El esqueleto de este ex es nuevo pero está corriendo un programa de ensamblador que hice hace tiempo Un programa de Windows Y como se ve funciona de forma estándar sin ningún cambio en el código principal Así que eso quiere decir que hemos importado, de, hemos importado bien la tabla de importes y las funciones siguen siendo estándar Esta es la parte principal del código donde importamos todas las funciones de la API básica de Windows, DirectX, co controles comunes, diálogos comunes, red y otros, siempre y cuando sean funciones estándar de Windows presentes en todas las versiones. También tengo aquí las funciones que he obtenido con PDUMP para cada DLL del sistema Y también las he tratado de separar entre la lista completa de funciones exportadas Las funciones estándar y las funciones no estándar que solo están presentes en la versión correspondiente al directorio de los archivos de texto con la información obtenida por Pedum de los importes y otras cosas Simplemente he usado la lista entera de funciones exportadas por cada DLL y la he incluido en el programa y cuando aparece una función que no está presente en alguna versión de Windows, simplemente la elimino de la lista y de la lista de importes del programa. Para generar la lista de importes simplemente he hecho un programa para generar la lista de, la, el código de ensamblador para esa lista de importes. Esta herramienta funciona mejor en Chrome, por lo menos en mi caso Porque Firefox se queda sin memoria Y por eso no termina el código de la lista de importes Pero en Chrome sí la termina Aunque es posible que en otras computadoras con más memoria Firefox también logre terminar la lista de importes la tabla de importes. Como se ve aquí no, no se ha terminado el, la, el bloque de, de el el bloque comentado que indica dónde inicia y termina la tabla de importes en este caso.